además del control que tiene que haber a nivel fiscal, a nivel ambiental, a nivel laboral. Pues yo creo que sí que, que por ejemplo, aquí se podrían tomar acciones como, por ejemplo, prohibir que en, esas, en esta campaña participen los centros educativos para precisamente potenciar y apoyar a eh, nuestra eh, economía local que en esta crisis además eh, está viviendo momentos muy muy complicados bueno esto lo está haciendo el gobierno eh, de extremadura pero incluso podríamos ir a ese apoyo se está haciendo en francia que sale la ministra de cultura o la alcaldesa de parís diciendo directamente eh, no compres en amazon como hace aquí la, eh, ha hecho aquí también la alcaldesa de barcelona yo creo que son cuestiones importantes cuando hablamos de economía social, porque es que para hablar de economía social y de cambios, pues tenemos que hablar de esas otras cosas que existen y que, eh, bueno, pues nos están dejando que eh, esto verdaderamente avance en el sentido que tiene que avanzar.